Los peces ornamentales de origen amazónico que son comercializados desde el municipio de Puerto Leguizamo en los últimos años vienen presentando gran interés comercial ¿sí? en especialmente la araguana plateada y osteolosus bicirrosum ¿sí? en base a eso eh, ha incrementado eh, la pesca pero ha disminuido la especie teniendo en cuenta de que a las familias le hace un aporte económico el JEC 6 mediante que queremos crear un paquete técnico económico en el cual puedan ellos darle un uso sostenible y sustentable porque al capturar las crías el padrote es sacrificado para obtener las crías ya que las crías tienen cuidado parental como podemos verlo aquí en el video, en estos momentos le estamos sacando las crías a un, a un padrote sí aproximadamente el padrote puede tener entre 80 a 110 individuos en la boca por araguana que está en cultivo, que está en, en estanque entre la parte entre la parte ya real pueden contener más más individuos por ahí puede ser entre 120 a 180 aproximación entonces en eso comenzamos a tener eh, realizamos un convenio con la administración en la cual ellos no ceden los espacios y los estanques para poder trabajar. Eh, trabajamos con la asociación Arapaima, en la cual ellos se encuentra trabajando con nosotros, con el Instituto Sinchi. Sí, y el trabajo, el inicial, es un poquito forzoso, ya que tiene que realizar adecuación de estanques, infraestructura, limpieza de lodos, refilamientos. Seguido de eso, hay que llevarles una biometría y una observación a los peces, que eso ya es más adaptar a los peces Sí, que esos son los logros que hemos tenido a la purina concentrado. Sí. Entre el trabajo que tenemos, se viene realizando con... Tenemos cinco ensayos, de los cuales tres estamos trabajando con piscicultores de la Asociación de Apayma, y dos los tenemos en, en el convenio que tenemos con la alcaldía, en el vivero municipal. Se han logrado reproducciones en sitios, en estanques demostrativos en el proyecto y además le aplicamos o trabajamos con las asociación eh, brindándole transferencia de tecnología de conocimiento con el profesional que está a cargo y con los técnicos que estamos ahí en el momento trabajamos con el colegio Cándido con el colegio Cándido hacemos una transferencia de tecnología Sí, aproximadamente el colegio Cándido cuenta como entre 800 a 1200 estudiantes pero normalmente se trabajan con los grados décimo y once, capacitándolo, transfiriéndole tecnología, conocimiento y enseñando a los muchachos a ser productivos ya cuando salgan a su vida de su bachiller y con otras cosas nuevas. ¿Qué se quiere con la araguana? Con la araguana queremos es demostrarle a la comunidad que podemos darle un uso sostenible. Sí, y que eso puede ser una alternativa económica no nos va a solucionar todo un problema económico pero sí va a dar una solución económica a las familias en las cuales eh, estén interesadas en el manejo de la araguana y queremos queremos hacerlo demostrativo, práctico y sencillo ya que la araguana es un animal que es muy, muy rústico en cuanto al manejo pero pero pues hay que adecuar las condiciones para que sean económicas y viables para la para la comunidad y para todo el que desea hacerlo